Hola, ¿qué tal amigos? Es Isabela Bandicott. Cuando era una niña de cuatro años vi algo perturbador porque me gustaba, pero ahorita ya ya no porque ve cosas extrañas y el dije Coco Bandicott. Ay, espérame tantito, estoy viendo de Bob Esponja unos cinco minutos. Vale, te espero. Vio una cosa tan extraña, es que unas de mis amigas, Aima Bandicott y Liz Bandicott Tauna, fueron secuestradas por Nickelodeon. Lo ataban en unas sillas las tres. Yo la siguiente, porque me puse a llorar. No, oh, oh, oh, mis amigas, quedáramos yo y Coico Bandicott. Ahora, los padrinos mágicos. Ya regresamos con los padrinos mágicos Cuando paso disculpen la grosería esos pinche puto anuncios de me Ponían en la tele si quieres recuperar a tus tres Que la hace más peluznante, que su si Y quieres alabar a tus amigos Tú llorando dije no mis amigas Porque están atadas de manos y coico Bandicoot ¿Cuál es el plan Isabela Bandicoot? Pues no sé, tengo idea, mejor matamos a Satanás el diablo que se llevaron a mis amigas. ¿Cómo podemos hacer eso? Que de acá ya fue una distracción el Satanás el diablo y Coico Bandicoot agarró una cuchilla de cocina, que el pañuñalo por qué espalda y dijo Satanás el diablo que me hicieron disculpa la grosería. Que me hiciste, hijas de su puta madre, yo secuestre que use amigas por son mías, jojojo. Jo, jo. Eso es lo que tú crees, no puse muere perro por mis amigas más a Coco Bandicot. Isabela Bandicot estos son por mis amigas Muere Satanás el diablo mi nombre es Isabela Bandicot